y esto es Dilo Bien. Un consejo crucial para hablar bien delante de terceros es aprender a ser honestos. Hay un problema gravísimo en algunas personas que eligen hablar delante de otros con un rol. Se meten en un rol como si fuesen un personaje de teatro y comienzan a hablar delante de esos terceros con características que no les son comunes, palabras que no necesariamente usan en su cotidianidad, con modos de presentarse que son tan fabulados que terminan alejándose del sujeto, pero sobre todo terminan alejando a la audiencia de la posibilidad de prestarle atención cuando entramos en rol o lo hacemos de manera profesional o no va a salir bien porque el gran asunto con el rol y el mensaje es que vas a tener en momentos de altísima tensión que elegir uno u otro o le prestas atención al rol o le prestas atención al mensaje y por lo regular como la responsabilidad en esa audiencia es hablar de algo vas a terminar privilegiando el mensaje y de allí las distancias entre el rol con el que arrancas y el que puedes cerrar si vas a hablar delante de terceros hazlo con honestidad hazlo con aquello que te caracteriza por supuesto que todos tenemos rasgos que podemos pulir que podemos hacer mejor pero no fingirnos quién no somos si vas a decirlo dilo bien